¿Habéis visto alguna vez un gato sin pelo? ¿Queréis ver uno? Venid conmigo. Aquí tenéis uno de los famosos gatos sin pelo. El nombre oficial de la raza es Gato Spinger. Aunque la gente dice que no tiene pelo, sí que tiene un poco de pelo. Podéis ver aquí en la nariz, tiene también unos finos bigotes y tiene algo de pelo en la cola. Estos animales, esta raza nació en los años 60 en Canadá, fue resultado de una mutación genética natural y les salió esta raza sin pelo y les gustó y la empezaron a criar. Este en concreto es lo que se llama un tacto goma, tiene la piel como de tacto un poco gomoso, es algo distinto a los otros esfinges. Y este es una mascota perfecta para la gente que tiene alergia al pelo o intolerancia al pelo de animales en general. Tenéis otro ejemplar, este concretamente es un tacto melocotón, tiene algo más de pelo, tiene una fina capa de pelo encima de la piel. Su color es Chocolate Point, que es un color de entre chocolate y negruzco. Este es otro, muy bonito, con ojos azules.